Hola a todos. Ciao a tutti. Benvenidos. Benvenuti. Ci stiamo oggi connettando per questo evento molto importante. Oggi ci stiamo sconnettendo per questo evento tan importante. Oggi avremo questa questa conferenza. Oggi teniamo questa conferenza in cui andremo a parlare del fatto che la chiesa è una squadra. En que vamos a hablar de que la iglesia es un equipo. E quindi ehm, vogliamo eh, dare il benvenuto a tutti coloro che si si vogliono connettere con noi. Entonces queremos darle la bienvenida a todos los que se quieren conectar con nosotros. Vogliamo invitare a condividere eh, questa diretta eh, sulla vostra pagina Facebook. Queremos invitaros a compartir este directo en vuestra página de Facebook. In modo che quante più persone possano ascoltare la parola di Dio. Pueden escuchar la palabra de Dios. E poi vi vogliamo anche eh, invitare a condividerlo sulla bacheca dei vostri amici e también os queremos invitar a compartirlo en vuestra uh, página con amigos. Quindi proprio in questo momento io voglio fare questo. Vado sulla mia pagina Facebook. Ora, in questo momento, irremmi pagina del Facebook e condividerò questa diretta sulla mia pagina. E con voi a condividere questa diretta in mia pagina. Quindi condividi. Comparti. Ok. Fatto. Eso voy a invitar a te a fare la stessa cosa pero si quiero animarte tú también a que hagas lo mismo y e una otra cosa que puoi scrivere nei commenti quelle che que sono le tue richieste de preghiera y otra cosa si puedes escribir en, tu, en los comentarios tus peticiones de oración es que habremos un momento en cui andremo a pregare per tutte le persone che hanno bisogno porque tenemos un momento para dar por todas las personas que lo necesitan ya e la costa pasa es stato bello e vedete ci sono state tante richieste di preghiera. Pasado, muchas peticiones de oración. E abbiamo poi ricevuto testimonianze che quelle richieste di preghiera sono state esaudite. E quindi eh, io ti voglio invitare a scrivere eh, le tue richieste di preghiera. Por eso quiero animarte a que escribas tus peticiones, perché Dio può fare miracoli. Puede hacer milagros. Ha fatto miracoli. Lo ha hecho? Continua a fare miracoli. sigue e li farà ancora. E un lo sarà. Quindi oggi vogliamo presentare un amico. Per vogliamo presentare un amico. All'apostolo Sergio. All'apostolo Sergio. è un uomo di grande sapienza. Un uomo con molta sabiduría E una persona che io stimo in maniera... Stimo tanto. E è una persona che io rispetto molto. Perché credo che è un grande uomo di Dio. Perché credo che sia un grande uomo di Dio. Quindi voglio presentarlo in modo che lui stesso possa un po'... Eh, raccontarci la sua testimonianza, per questo, presentarlo para che él nos conte su testimonio in modo che lui possa anche raccontarci un pochettino anche di quello che sta facendo oggi per il regno di Dio e che también nos pueda contar lo che oggi sta haciendo per il regno di Dio. Buonasera, che tal? Buonas tardes, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sì, Sergio. Quiero que un poquitino tú te posas a presentar a nuestros amigos. Quiero que te presentes un poco a nuestros amigos. Se posa contar un poquitino, eh, ¿algo de ti, de la tu testimonianza? Y puedas contar algo de ti, de tu, tu testimonio. E de que oggi y también de algo que estás haciendo hoy para el Señor. De manera veloz. Rápidamente. Bueno, pues lo primero, dar un saludo a todos los que están conectados y están participando de este evento en esta tarde. Prima di tutto voglio salutare tutti quelli che sono connessi, me e stanno partecipando a questo evento a questo pomeriggio. E è per me un gran privilegio asomarmi a questa ventana al mondo entero. è un privilegio per me affacciarmi verso tutto il mondo. E quería di alcuna maniera, prima presentarme presentarmi e dirle che sto lavorando in le isole Canarias. Eh, volevo presentarme diciendo primero de todo que estoy trabajando en las Islas Canarias. Aquí actualmente soy el presidente de las Asambleas de Dios de las Islas Canarias. Actualmente soy el presidente de las la Islas de la Asamblea de Dios en Canarias. Y además, pues eh, llevo una red de iglesias que se llaman Buenas Nuevas aquí en Canarias y en Ghana. Y eh, también varias iglesias que se llaman oh, Buenas Nuevas aquí en Canarias y eh, en el mundo. En yeah. Ghana. En Ghana, sí, en África. En sí. In Ghana. Y, y bueno, eh, últimamente Dios ha estado inquietando mucho mi corazón acerca del concepto de iglesia. Últimamente Dios ha inquietado mucho el mío cuore por el concepto de iglesia. Y no es la primera vez que pienso en esto. Y no en la primera no es la primera vuelta que pienso en esto. Yo yo terminé mis estudios en el seminario en 1984. En 1984 finí mis estudios en el seminario. Así que la idea de Iglesia ha ido evolucionando bastante en ese tiempo. Quindi la idea di Chiesa è stata, diciamo, si è evoluta nel tempo. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando tienen su idea de iglesia. Eso, que muchos de los que se están sentiendo tienen la propia idea de iglesia. Y tenemos el concepto de iglesia dentro de una denominación. Tenemos el concepto de iglesia con una denominación. O tenemos el concepto de iglesia independiente. Tenemos el concepto de iglesia independiente. Luego tenemos concepto, el concepto de iglesia de una nación. Obviamente el concepto de iglesia de una nación. Y Dios ha estado hablando mucho a mi corazón acerca del concepto de iglesia que Dios tiene. Y Dios ha hablado mucho al miocore por el concepto de iglesia que él ha. Y me daba una palabra para la iglesia. Y me ha dado una palabra para la chiesa. Me, me daba la palabra equipo. Me ha dado la palabra escuadra. Sí, la, la, Dios quiere que tengamos un concepto de equipo para la iglesia Dios quiere que tengamos un concepto de escuadra para la iglesia pero a todos los niveles Ma a todos los niveles a, a, a nivel de iglesia local a nivel de iglesia local un, un equipo una escuadra. La, la iglesia a nivel de provincia una iglesia a nivel de provincia un equipo una escuadra. A nivel de, de, de, de región, un equipo. A nivel de región, una escuadra. A una iglesia a nivel nacional, un equipo. A nivel nacional, una escuadra. Y, y, y de cierta manera, yo siento un dolor en el corazón de Dios. Y en cualquier modo, siento un dolor en el corazón de Dios. Porque Dios viene hablándonos durante muchos años de la unidad. Porque Dios ha hablado durante años de la unidad. Del trabajo en equipo del trabajo uh, en escuadra y poder sacar mucho rendimiento de ese tipo de trabajo para obtener mucho beneficio de este tipo de trabajo pero la iglesia está como muy separada pero la iglesia es muy separada muy independiente es muy independiente muchos hemos luchado por muchos años por crecer nuestra iglesia muchos de nosotros hemos luchado durante muchos años para hacer crecer nuestra iglesia y nos hemos esforzado por llenar la iglesia de gente. Y nos hemos esforzado por riempir la chiesa de gente. Y el Señor me enseñó que, que lo que Él quiere. Pero el Señor me ha hecho ver que lo que Él quiere. Es llenar el mundo de Dios. Es riempir el mundo de Dios. Entonces no es la iglesia con gente, es el mundo lleno de Dios. No es la iglesia con gente, sino el mundo con Dios. Y entonces cambia toda la, la, la forma de trabajar, cambia. Por eso cambia toda la forma de trabajar. Eh, to, a todos nos gusta el fútbol. A todos nos gusta el calcio. Si yo soy entrenador de un equipo de fútbol. Si yo soy el entrenador de una escuadra de calcio. Y le digo a mi equipo. Y le digo a mi escuadra. Vamos a ganar el partido. Vinceremos la partida. Y a cada uno que mete un gol le doy mil euros. Y ognuno uno que mete un gol y dos mil euros. Entonces ellos van a pensar, yo quiero meter un gol. Y entonces ellos pensarán que voy a meter un gol. Y van a trabajar con esa mentalidad. Y trabajarán con esta mentalidad. Pero vamos a buscar otro ejemplo. Pero busquemos otro ejemplo. Soy el mismo entrenador como en el mismo equipo. Son lo mismo entrenador con la misma escuadra. Pero ahora la instrucción es distinta. ¿Ma la instrucción ahora es diversa. Ahora les voy a decir, vamos a ganar el partido. Ahora les diré, ¿vinceremos la partida? Y por cada gol que mete el equipo le doy mil euros a todo el equipo. Y por cada gol que mete toda la squadra doy mil euros a todas las personas. La Entonces el, la, la forma de plantear el partido es completamente diferente. La forma de pensar en, el, en la partida es totalmente diferente. Y, y yo creo que Dios quiere que nos acerquemos a esta última idea. Y yo creo que Dios quiere que nos acerquemos a esta última idea. Que salgamos de buscar nuestros propios triunfos. Que smettiamos de pensar en nuestros propios triunfos. Para conseguir los triunfos de Dios juntos. Para compilar los triunfos de Dios insieme. Y en esto estamos fallando en esto si estamos sbagliando. Quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 12 ¿Andamos en Primera Corintios capítulo 12 Ahí habla del cuerpo. Aquí uh, habla del cuerpo. Y, y quiero quiero leer. Vamos a ir leyendo frase por frase. Dice porque así como el cuerpo es uno. Como infatti el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros. ¿Más mueste membra Pero todos los miembros del cuerpo y todas las miembros de aquel cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo pura siendo muchas forman un solo cuerpo así también Cristo así es también Cristo entonces habla de muchos miembros habla uh, de muchas membra pero un solo cuerpo ¿Más solo un cuerpo o un solo cuerpo que se mueve con órdenes de la cabeza solo un cuerpo que se mueve con órdenes de la cabeza Mire, el versículo 14, vamos a ir directamente al versículo 14, dice Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos Nel versículo 14, infatti, dice que Infatti, anche el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Y vamos ahora al versículo 18. Y eh, al 18. Dice: Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Mas ahora Dios ha puesto cada miembro en el cuerpo como ha voluto. Entonces nos encontramos que el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces el cuerpo ha muchos miembros. Pero trabaja coordinadamente. Pero lavora coordinadamente. No, no, no, puedo hacer un ejercicio yo físico si mi mente no da las órdenes. No puedo hacer un ejercicio físico si la mente no da las órdenes. Cada miembro tiene su función. Cada órgano tiene su función. Pero tiene que haber co coordinación. Pero deben ser coordinados. Y aquí hay un hay un fallo en la iglesia del de, del señor. hecho nos falla en la iglesia del señor que no es el problema del Señor el problema no es, no es el Señor el problema está en nosotros el problema se amonó dice el versículo 19 porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde Nel, estaría el cuerpo? en el versículo 19 dice mas si tutte le miembros fossero un solo miembro ¿dónde sarebbe el cuerpo? dice el 20 pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo si son, invece, muchas membra ¿ma bien un solo cuerpo? el problema está en la coordinación. El problema en la coordinación. Yo hice una definición para Iglesia. Fatto una para la Iglesia. Y si la quieres escribir, escríbela. Y si la quieres escribirla, escríbela. La Iglesia es un equipo de personas. La Iglesia es una escuadra de personas. Con distintas funciones. Con diverse funzioni. Ma che lavorano coordinatamente per un fin. Ma che lavorano coordinatamente per un fin. Quindi andiamo tutti insieme. In cielo non vamos a tener questa denominazione e la otra denominazione e i dependenti. In cielo vamos a ir tutti come un cuerpo. In cielo non ci sarà questa denominazione quest e eh, sino que seremos un solo cuerpo. Bueno, el problema que tenemos para funcionar como un cuerpo. El problema que tenemos para funcionar como un cuerpo. Es que tenemos que dejar de pensar en nosotros. Es que debemos meter de pensar a Y esto, esto para nosotros es complicado. Esto para nosotros es complicado. Porque nos gusta el reconocimiento. Porque si vemos ser reconocidos. Nos gusta que nos aplaudan. Nos gusta sentirnos que tenemos éxito. Nos gusta sentir que habíamos suceso. En muchas ocasiones, ese tipo de sentimientos nos desvían del camino. En muchas ocasiones, este tipo de sentimientos nos toman del camino. Por eso, quiero que veas conmigo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Per questo andiamo in Luca capitolo 9, il, il versetto 23. E è Gesù parlando. Che parla a Gesù. Dice, se si qualcuno vuole venire in de me. Di, e, e dice, se qualcuno vuole venire dietro a me, sí rinneghi se stesso. Tome su cruz cada día. Prendo ogni giorno la sua croce. E mi segua pero eso es, eso es contrario a la mentalidad del mundo pero esto es el contrario de la mentalidad del mundo porque el mundo enfoca todo en ser feliz porque el mundo se focaliza ser en ser feliz en ser importante en ser reconocido en ser reconocido y buscamos los aplausos. los aplausos y eso también está pasando en la iglesia y esto está sucediendo también en la iglesia. Queremos ser una iglesia de referencia en mi provincia. referencia en provincia? Quiero que reconozcan que a mí me va muy bien la iglesia. que reconozcan que a mí me va bien la iglesia. Quiero que reconozcan mis títulos. que reconozcan mis títulos. y todo eso frena el proyecto de Dios para la iglesia. Ma tutto questo ferma il progetto di Dio per la Chiesa. Assi non siamo l'equipo. Così non facciamo una squadra. Seremo, uh, saremo pastori. Saremo pastori. Saremo líderes. Saremo leader. Saremo gente responsabile di alcun'area della Chiesa evangelica. Saremo gente responsabile di qualche area della Chiesa evangelica. Però non saremo equipo. Però non saremo una squadra. Porque para formar equipo tengo que negarme a mí mismo. Porque para formar una escuadra debo renegar a mí mismo. Va, vamos a pensar por un momento quiénes son miembros de ese equipo. Pensamos por un momento quiénes son los miembros de esta escuadra. ¿Qué, ¿Qué tiene Dios en la mente pensando en esos miembros? ¿Qué está pensando Dios cuando piensa en estos miembros? Mira cómo Pablo lo explica en 2 de Corintios 515. 15. Vamos a ver cómo lo explica Pablo en 2 Corintios 5.15 Dice Y por todos murió Y e, que Él es muerto por todos Está hablando de Jesús Está hablando de Jesús Dice para que los que viven fin que los que vivono, Está hablando de ti y de mí Está hablando de ti y de mí Dice ya no vivan para sí Dora in avanti non vivono più per se stessi. E entonces ya mi, mi proyecto de vida. E questo è il mio progetto di vita? Mi plan de acción. Il mio piano d'azione? No no no non è per me, non è per me. Non è per me. Ya ya no busco lo che lo che io quiero. Non cerco più quello che io voglio. Per eso dice "Ya no vivan para sí". Per questo dice "Non vivete più per voi stessi". La, la pregunta sería, ¿estamos viviendo para nosotros o para qué estamos viviendo? La pregunta es, ¿estamos viviendo para nosotros o para quién estamos viviendo? Beh, mira cómo termina el versículo. Guardate cómo termina el, vers el versículo. Dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, no vivan más, ahora en adelante, por sí mismos, sino por aquel que murió y resucitado por ellos. Entonces ya nos vivimos para nosotros. Entonces no vivimos para nosotros? Ahora vivimos para Él. Vivimos por Lui. Ya, ya no es mi meta. No es más mi meta. No es mi proyecto. No es mi proyecto. Es el proyecto de Él. Es el proyecto de Dios. Es la meta de Él. Es la suya meta. Es, es su voluntad. Es la suya voluntad. No es mi voluntad no es la mi voluntad es lo mismo que Jesús hizo en el, en el, en el huerto de Getsemaní es la misma cosa que Dios hizo en el orto de Getsemani? donde le dijo al Padre no se haga mi voluntad sino la tuya donde le dijo al Padre que no se si haga mi voluntad sino la tuya entonces cada uno de los miembros del cuerpo por eso, cada miembro del cuerpo tenemos una función tenemos una función porque antes leímos que cada uno fue puesto por Dios en el cuerpo. Porque primero habíamos dicho que ognuno è stato posto da Dio per el cuerpo. Entonces yo tengo una responsabilidad, tú tienes otra responsabilidad. Por questo yo tengo una responsabilidad y también tú. Y no, no hablo solo dentro de la iglesia local. Y no hablo solo dentro de la chiesa local. Estoy hablando aún en, en la región Estoy hablando de la región. Estoy hablando de la comunión de las iglesias. Estoy hablando de la comunión de las iglesias. De, de la interdependencia unos de otros en la región. De la interdependencia de luna y otra en la región. O aún a una nivel nacional. O a nivel nacional. Dios no piensa en iglesias separadas. Dios no piensa en iglesias separadas. Dios está pensando en equipos de trabajo. Dios piensa en escuadre de trabajo. Donde no luchan por lo suyo. Donde no se lucha por los nuestros sino luchan por el fin del equipo. ¿Mas se lucha por el fin de la, escuadra, la La meta del equipo. Por la meta de la escuadra. ¿Y cuál es la meta del equipo? es cuál es esta meta? Porque aquí también a veces nos confundimos perché a volte uh, ci confondiamo anche. E Parecè più importante il successo del progetto personale che il successo del progetto di Dio. Sembra più importante il successo del progetto personale che quello di Dio. Mira, eh, tutti conosciamo questa insegnanza di Gesù. Tutti conosciamo questo insegnamento di Gesù, in che nos dijo cuál era el primer mandamiento. Dove ci ha detto cuál era il primo comandamento? El más grande de todos. El più grande di tutti. El primer mandamiento. El primer comandamento Amarás al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. Con toda tu mente. Con toda la tu mente. Con toda tu alma. Con tu tua anima. Con toda tu fuerza. Con todas tus fuerzas. E ese es el más importante de todos los mandamientos. El más importante de todos los Pero luego dijo que había un segundo mandamiento. Ma después ha que c'era un segundo mandamiento. Y, y el segundo está después del primero. y El, el segundo está después del primero. No, no hay nada en medio. No hay niente en el medio. Es el primero y después el segundo. È el primero, el segundo. Y el segundo también es importantísimo. Y anche el segundo importantísimo. Y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice amerai al tuo como come te stesso. Entonces, el segundo mandamiento. nos habla de desear para la gente lo que deseamos para nosotros? dice de la gente Entonces, Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado una vida eterna. Dios nos ha dado el privilegio de tener opciones a una vida eterna. Yo soy dado el privilegio de tener la opción de tener una vida eterna Entonces yo deseo la salvación de la gente Por esto yo deseo la salvación de la gente Porque los amo Porque los amo Quiero que se salven Quiero que se salven Entonces, Cuando Jesús se fue, Él dejó eso en nuestro corazón Cuando Jesús se ha andado, se ha dejado esto en el corazón Predicar, Que predicáramos las buenas nuevas a toda criatura nos ha dicho que predica, eh, de predicar la buena noticia a todas las criaturas. ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia que es el, el, la mayor muestra de amor de una persona por otra? cosa dice la Biblia sobre la mayor demostración de amor por otra per persona? Jesús mismo lo dijo. Lo mismo Jesús lo ha dicho. Es dar la vida por esa persona. Dar la vida por esta persona. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Él dio su vida por nosotros. Él ha dado la vida por nosotros. Fue el mayor gesto de amor que podían hacer por nosotros. Es sido el più grande gesto de amor que podían hacer por nosotros. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es nuestra forma de amar a la gente? ¿Cuál es nuestro modo de amar a la gente? Dando nuestra vida por ellos. Dando la nuestra vida por ellos. Por eso ya no vivimos para nosotros. Porque eso no enviamos más por nosotros. Cuando pensamos en, en, la, en la meta de la iglesia. Cuando pensamos en la meta de la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia como equipo. Y parliamo de la iglesia como escuadra. Es organizarse. Es organizarse. Trabajar en proyectos. Laborar con proyectos. A hacer esfuerzos. Esforzarse. Para lograr que la gente se salve. Para uh, riuscire a fa salvar la gente. Y para eso Dios quiere que pensemos en equipos. Por questo Dio vuole che pensiamo in squadra. Tenemos que ponernos en contacto con los pastores de la ciudad. Dobbiamo metterci in contatto con i pastori della città. Tenemos que trabajar en coordinación con los pastores de la región. Dobbiamo metterci e lavorare in coordinazione con i pastori della regione. Po porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Porque esto es lo que Dios quiere que hacemos Formando un equipo Formando una squadra Vamos a poder hacer cosas más importantes Faremos cosas más Que la suma de los éxitos individuales Que la suma de todos los éxitos individuales Entonces la forma de mostrar amor por el mundo La forma de mostrar amor al mundo Es dando la vida por ellos Es dando la vida por ellos Entonces ya no vivo para mí no vivo más per mí. No vivo ni para el proyecto mío con mi iglesia. No vivo ni para el proyecto con la mi iglesia. No, yo vivo por el proyecto de Dios con mi área, mi provincia, mi nación. Yo vivo con el proyecto de Dios para la mi ciudad, la mi provincia y la mi nación. Eso me lleva a organizarme de otra manera. Esto me hace organizar de un otro modo. Es lo que hablaba antes de los equipos de fútbol. Es lo que decía prima de la escuadra de fútbol. Por eso ahora tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Por eso, ahora tenemos que cambiar nuestra mente. Que trabajar en equipo con los otros pastores de la ciudad. En la gran de escuadra con ya otros pastores de la ciudad. Hay hace muchos años un pastor de Argentina que nos visitó aquí en la iglesia. Han ido un pastor de argentino Argentina se ha visitado esta iglesia. Dice los pastores de la ciudad de bueno, era pastores de la ciudad de Rosario. El eh, via pastori della città di de Rosario dice pastori della de ya, ya ya no hablamos de nuestra iglesia. Non parliamo della nostra chiesa. Dice todos los pastores de la ciudad. Dice tutti i pastori della città. Decimos que nuestra iglesia es la ciudad. Diciamo che nostra nuestra, la nostra chiesa è la città yo cuando cuando oí eso a mí a mí me, se me abrió otra un horizonte nuevo yo cuando he sentido esto me se ha abierto un nuevo horizonte Por, porque yo pensaba en mi iglesia porque yo pensaba en la mi iglesia yo no pensaba mucho en las demás iglesias no pensaba en las otras iglesias yo tenía bastantes problemas con mi iglesia había muchos problemas con la mi iglesia con el discipulado con el con el, discipulado. el liderazgo la escuela de líder y, y, y yo decía pero pero pero toda la ciudad y, y, y el Espíritu Santo me confirmaba en mi corazón y yo pensaba en toda la ciudad y el Espíritu me lo confirmaba en el corazón así tenemos que ver el trabajo del equipo así debemos hacer el trabajo de la escuadra. todos juntos ganando el área donde vivimos todos juntos vinciendo el área donde vivimos pero mucha gente no entiende eso. A mucha gente no lo capisce. Y probablemente a mucha gente no le gusta eso. Y probablemente neanche a le piace. Pero déjame decirte que así es como piensa Dios. Pero déjame decir que así es como piensa Dios. Y en los equipos tenemos gente más fuerte y gente más débil. En las cuadras seguramente hay gente más fuerte y más débil. Pero trabajamos juntos y nos equilibramos ma juntos y equilibramos nos ayudamos unos a otros nos ayudamos uno con el otro hay una sinergia que produce mucho efecto es una sinergia que produce mucho efecto y es una sinergia material pero también una sinergia espiritual es eh, una sinergia material más espiritual eh, el concepto de equipo viene desde Adán y Eva el concepto de Iglesia viene de Adán y Eva no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el, el hombre sea solo. Y entonces le dio compañera y formaron equipo. Y le una compañera y nos falta una escuadra. Es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un equipo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una escuadra. Y empezamos a ver a los hombres de Dios a través de la Biblia. Veíamos, yo me a través de la Biblia. Y vemos cómo formaban equipos y veíamos cómo formaban las escuadras porque somos demasiado pequeños cada uno para hacer cosas muy grandes porque uno de nosotros es demasiado pequeño para hacer cosas grandes y la, y la obra de Dios es muy grande el obra de Dios es muy grande pero volvamos otra vez a que tenemos que morir ma tornemos al discurso que debemos morir a nosotros mismos cuánto va a costar ser miembro de ese equipo ¿Cuánto le se costará ser miembro de aquella escuadra? Porque quizá ahí es donde muchos no quieren trabajar. Porque quizás es donde nadie quiere trabajar. La gente no quiere, no queremos morir. La gente no quiere morir. No queremos dejar de vivir para nosotros. No queremos dejar de vivir para nosotros. Queremos éxito, queremos reconocimiento. Queremos reconocimiento. Ahora, déjame darte uno de los versículos que más me gustan de la Biblia. Uh, Además, te diré uno de los versículos que más me piace de la Biblia. Y, y está en 2 Corintios 12:15. Está en segunda de Corintios 2 Corintios 2:15. Mira, mira, mira cómo lo dice. Yo, yo, yo te animo a que tú lo escribas y lo pongas en, en la nevera o en el espejo, en, en el baño, ¿verdad? Para ver eso cada día. Guarda cómo lo dice, te incorpora a que lo escriba, te lo escriba y te la pendi en el frigo o en la finestra o en cualquier lugar. Mira, mira cómo dice 2 Corintios 12:15. Guarda cómo dice en 2 Corintios 12:15. Es, es, es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte. No sé, quizás alguno esa hoja ya la, la arrancó de la Biblia para no leerla, no lo no sé. Magari qualcuno ha questo foglio e l'ha strappato dalla Bibbia per non leggerlo. Mira, Mirate che dice, dice, e io con il maggior placer. Dice, in quanto a me molto volentieri spenderò. fíjate che forma di parlare di Pablo, no? dice, il maggior placer. Guarda come il modo in cui lo dice, dice, molto volentieri. Dice, gastare lo mio. Uh, molto volentieri spenderò Dice, gastaré lo mio Spenderò io Però, escucha, con il maggior placer Molto volentieri la, A la gente non le gusta eso A la gente non piace questo Però sigue hablando, sigue e, e, Stiamo parlando di de, de, de, de gastare qualcosa di fisico Ma continua parlando perché stiamo parlando di spendere qualcosa di fisico y normalmente algo de dinero, economía. Y dice a nivel económico? Pero mira cómo sigue diciendo. Pero ¿guarda cómo me dice? Dice aún yo mismo me gastaré, yo mismo me gastaré del todo. Anzi sarò speso per le anime vostre. Me gastaré del todo. Sarò, spenderò tutto. Ah. Pero me gastaré del todo tiene que ver con mi vida. El concetto de spendere a que con Mi fuerza. Con la mia fuerza. Mi tiempo. El mio tiempo. Mis sueños personales. Y mis sueños personales. Dice: gastaré del todo por amor a vuestras almas. Dice: sarò speso por las ánimas vuestras. ¿Sabes? Yo hace tiempo aprendí que Jesús no quiere nuestra muerte. Uh, tiempo fa'o capito que Dios no vuela a nuestra muerte. Lo que Dios quiere es nuestra vida sirviéndole a Él. Con lo que vuela a nuestra vida sirviéndole. Que es otro tipo de muerte. Que un otro tipo de muerte. Recuerda, ya no vivo para mí. No vivo più mí. Vivo para aquel que murió y resucitó por mí vivo por lo que he vivido y muerto y resucitado por mí y aquí Pablo está diciendo gastaré mi dinero y aquí Pablo está diciendo gastaré mi dinero me gastaré yo mismo del todo Spenderé me stesso uh, totalmente con un motivo con un motivo vosotros vosotros ¿Sabe? Este es el tipo de equipo que Dios quiere formar. Este es el tipo de squadra que Dios quiere formar. A, a Dios no le. A Dios no le honran tus éxitos. A Dios no le. No le. No le por tus successi lo, lo que a Dios le honra es que luches por sus éxitos. Quello que gli fa onore es que tú lotti per i suéltimos. Dios. Dios eh, Dios está enamorado de, de su obra. Dios es enamorado de la su obra. Y quiere que todos participemos en su obra. Y quiere que tutti partecipiamo nella sua opera. Para participar como miembro en sus obras. Per partecipare come miembro nella sua opera. Para para ser equipo. Per essere una escuadra Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Devo cambiare la nostra mente. Nos necesitamos unos a otros. tenemos Ci... bisogno los Nos tenemos que servir los unos a los otros. Debemos Debemos vivir los unos para los otros. Debemos vivir vivir y Tenemos que soñar los unos con los otros. los Los sueños de Dios. Los sueños de Dios. Entonces ponemos a un lado lo nuestro. Metemos de parte el, el nuestro. Para desarrollar el proyecto de Dios. Para sviluppar el proyecto de Dios. Y eso es lo que Dios está esperando. Es que Dios está Por eso yo estoy convencido. Por eso soy convinto. Que Dios no puede hacer más. Que Dios no puede hacer nada más. Porque nosotros no damos más. Porque nosotros no damos de di más. Yo, yo veo una iglesia peleando por sus propias metas. Y yo veo una iglesia litigando por sus propias metas. Yo creo que Dios ve esa iglesia también. Y pienso que también Dios la ve así. ¿Por qué no cambiamos eso? ¿Por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no, por qué no hacemos un esfuerzo para, para reunirnos todos? Perché non facciamo uno sforzo per riunirci tutti? In questo tempo di pandemia, io sto partecipando in molte iniziative di unità. E questa misma è una, la che ha organizzato l'Apostolo Vincenzo. E anche questa che ha organizzato l'Apostolo Vincenzo è e una. E sto partecipando in altre di carattere internazionale de nivel de Europa. a nivel europeo. A nivel de España. A nivel de España. Yo creo que Dios está intentando levantar esta nueva forma de hacer Iglesia. Yo pienso que Dios está de alzar este nuevo modo de hacer la Iglesia. Pero si tú y yo no morimos. Mas si no moramos, Si no nos quitamos del trono de nuestro corazón si no nos si toquemos del trono del nuestro cuore y, y, y no ponemos a Cristo y no metemos a Cristo nunca lograremos lo que Él quiere no riusciremos más a hacer lo que quiere por eso Jesús dijo ¿quieren, ¿Quieren venir en pos de mí? por eso Jesús dice ¿Volete venir conmigo? ¿Quieren, quieren venir conmigo para hacer iglesia? ¿Volete venir conmigo para hacer iglesia? Quieren venir conmigo para tener grandes éxitos. venir conmigo para tener grande éxito? Quieren venir conmigo para tener la unción y hacer milagros y maravillas. ¿Volved a venir conmigo para tener unción y hacer grandes milagros y maravillas? ¿Quieren venir conmigo para conquistar este mundo? ¿Volved a conquistar este mundo? Niégense a sí mismos. Ríndete a vosotros mismos. a sí mismos. Renegate mismos. Toma tu cruz. Prende la tu cruz. Y entonces sígueme. Y e sígueme. Y mientras esto no lo hagamos. ¿Y fin cuando no lo faremos? Los planes de Dios nunca irán al ritmo que Dios quiere que vaya. Y viene de Dios no al ritmo que Lui quiere que vaya. Mira alrededor. Guarda en torno a ti. Los problemas que está viendo ahora mismo en Colombia. Y problemas que que son en Colombia? Vemos una... la India está pasando una crisis horrible, terrible. La India también... la India está pasando una crisis horrible. Estamos hablando de una iglesia perseguida en, en China, como nunca antes. Estamos hablando de la iglesia perseguida en China, como en mi primadora. Pero vemos una Europa apóstata, una Europa que le da la espalda a Dios. Pero vemos una Europa que da la espalda a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ganar el mundo? Pero, ¿cómo vinceremos el mundo? Si no estamos unidos. Si no somos un cuerpo. Si no lo hacemos como Dios dice. Si no lo hacemos como Dios dice. No vamos a conquistar lo que Él quiere. No conquistaremos lo que Él quiere. Dios tiene su sueño. Yo es su sueño. Pero yo tengo que hacer ese sueño mío. E yo tengo que hacer este sueño mío. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el momento que Dios quiere para España y Europa y el mundo entero. Este es momento que Dios quiere para la España, la Europa y el mundo entero. Y estoy convencido de que lo podemos lograr. Y estoy convencido de que lo podremos lograr. Pero solo lo haremos. Como él dice. Ma lo faremos solo como él dice. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de cercar a Dios. Es tiempo de reunirnos los hermanos, los pastores. Es tiempo de reunirnos, hermanos, pastores. De, de doblar rodillas y orar a Dios y buscar su voluntad. De doblar las ginocchia de cercar a Dios y cercar a su voluntad. Lucha por tu ciudad. Lucha por la tu Lucha por tu provincia. lucha por la tu provincia. Lucha por tu nación. Lotta per la nación. Aún lucha por tu continente. E por el lotta per il continente. Porque es la forma en que Dios ha establecido el conquistar este tiempo. porque è la forma che Dio ha stabilito per conquistare questo tiempo Te comparto mi corazón. Ti condivido il Te comparto lo que arde en mi corazón. te condivido quello que brucia en mio cuore. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero lo iba a hacer con nosotros. Ma lo hará con nosotros. Te animo a que luche por tu región. Te encorajo a luchar por la donación. No estamos solos. No estamos solos. Somos parte de un equipo. Somos parte de una escuadra. Que Dios te bendiga y espero oír muchos testimonios de cada uno de los que están ahí escuchando y disfrutando de este tiempo que el apóstol Vicenzo nos ha brindado. Apóstol Vicenzo, gracias por este tiempo y que Dios bendiga todo ese proyecto, ese, ese evento que estás desarrollando. Sí, bueno, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> uh, vi benedico a todos y vi incoraggio a <risa> que lo facciate. espero de sentir tanti testimonios. E... che eh, questa parola è arrivata a tanti cuori ringrazio l'apostolo Vincenzo Peratta per, per l'invito e spero che questo lavoro possa andare avanti. Es... questa parola è molto importante Esta es muy importante ricordo quando sono stato la prima volta in Perù nel 2008 ricordo quando fui per la prima volta in Perù nel 2008 insieme all'apostolo Paolo Montecchi junto all'apostolo Paolo Montecchi che purtroppo qualche settimana fa è venuto a mancare que lamentablemente algunas semanas atrás fue, pues, falleció. Y participó, participado de una reunión de pastores en una ciudad, en la ciudad de Lima. Y participé en una reunión de pastores en la ciudad de Lima. ¿Entonces un pastor amigo me presentó. Por eso, un pastor amigo me presentó. Y yo dije: Guardate, yo soy Y les dije: Mira, yo estoy aquí para bendecir las iglesias. No quiero abrir una iglesia. No quiero abrir una iglesia. Voy que sea claro. Quiero que esté claro está perché abituata la mentalità dell'italia porque estoy acostumbrado a la mentalidad de italia dove pastori sono chiusi nelle loro chiese donde los pastores están cerrados en su iglesia y un pastore che viene da fuori viene visto come un membro di un'altra squadra y un pastor venido de fuera se ve como un pastor o sea como un miembro de un otro equipo pero un pastore dice no guarda no te preoccupare pero un pastor dijo mira no te preocupes siamo su questa piazza estamos en esa plaza y e di fronte a questo locale che è la mia chiesa uh, c'è mi la chiesa di questo pastore che sta a fianco a me. la iglesia di questo pastore que che sta a mio lado. E dall'altro lato della piazza io ho un locale. E un local. E se vuoi io te lo do così che tu puoi iniziare una chiesa gratis. Si e te lo doy para que su una gratis. E un altro pastore alza la mano. Y otro pastor levanta la mano. Yo yo le sedio 86 que no me servono. Yo tengo muchas sillas que no me sirve. Un altro pastore alza la mano. Otro pastor levanta la mano. Yo yo eh l'impianto musicale. Yo tengo las cajas de música. E un altro pastore alza la mano. Otro pastor levanta la mano. Se voyo io un gruppo di fratelli che suona in en più nella en chiesa. Si quieres, tengo un grupo más de hermanos que suena la iglesia. Y e te damos una mano a hacer evangelizaciones. Y te ayudamos a hacer las evangelizaciones. O yo, no yo no quería a abrir una iglesia. No quiere abrir una iglesia. Y ya me, me, me, me habrían, hecho abrir una. Y cuando dijiste esto, yo no he dormido por una semana. Y cuando dijeron eso, yo no dormí por una semana. Porque dijiste, si esta misma mentalidad, si está en Italia. Porque si esta misma mentalidad, si era en Italia. Entonces allora podemos ver un gran desveo. La Bibbia dice in Efesini 4, La Bibbia dice in Efesios 4, dal versetto 11 al versetto 16, versicolo 11 al 16 che abbiamo bisogno di 5 ministeri che 5 per fare in modo che il credente possa arrivare alla statura di Cristo. Alla statura Cristo. Quindi significa che oggi noi viviamo con una chiesa immatura per questo significa che que noi noi viviamo con una chiesa immatura c'è una chiesa che non è alla statura di Cristo una chiesa che non sta alla statura di Cristo perché noi stiamo facendo un lavoro in squadra perché noi stavamo facendo un lavoro in Dobbiamo renderci conto come pastori. Perché dobbiamo conto come pastori. che abbiamo bisogno dei profeti. Profetas, degli evangelisti. E dei, degli apostoli. Degli insegnanti. Però non una volta all'anno che vengono da chissà quale paese sperduto. Però non che Quelli che sono nella nostra stessa città. Ciudad, dobbiamo iniziare a vedere. Le, le, i pastori i servi della nostra stessa città. Tenemos que empezar a ver los siervos de los pastores de nuestra misma ciudad. Con un occhio diverso. Con un ojo diferente. Que abbiamo Vabbè. bisogno di quello che que Dio ha messo in loro. Que Vabbè. necesitamos de lo que Dios puso en ellos. Questa parola è stata tremenda, Sergio. Esta palabra fue tremenda. Yo ringrazio veramente l'apostolo Sergio per questo intervento. Realmente agradezco al apóstol Sergio por este Sergio por esta predicación. Eh, spero che questo messaggio possa essere condiviso su quante più pagine possibili. Spero che questo este messaggio sia condiviso in quanta più pagine possibili. Perché di questo abbiamo bisogno oggi nelle chiese. Perché de eso en las iglesias. Di che i pastori si tolgano dall'orgoglio. Que los pastores quiten su orgullo. E Inizino a dire io ho bisogno di quello che Dio ha messo nell'altro servitore. Empiezan a decir yo necesito lo que Dios puso en otro siervo. È e finito il tempo yeah. della guerra fra le chiese. E si terminò il tempo della guerra in tra l'Iglesiia. Il diavolo ci ha messo Chiesa contro Chiesa. Il diavolo ci ha messo Iglesia contro Iglesia. Invece di poter lavorare insieme. Però dobbiamo fare. E prima di lasciare l'Apostolo Sergio, vi voglio ricordare che avevo un momento per pregare per tutti quanti. Quiero recordaros que tendremos un momento para orar para todos. quindi si tú hai delle de di de específicas? Por eso tienes peticiones de oración específicas. velocemente nei commenti comentarios. Escribe rápidamente en los comentarios. En modo que podremos avere tiempo uh, para leggerle y así pregare Para que tengamos tiempo para leerlas y comentarlas. ¿Y, por tanto, si no lo has hecho? Por eso si aún no existe. Condivide también esta, esta, esta, esta directa, este mensaje. También comparte este mensaje. Ovunque condivido donde quiera que puedas Noi no no había idea de la potencialidad que hay internet no tenemos idea del poder que tiene internet e di a día cuántoánuel puede arribar y cuántas personas puede llegar y e puede ser de checo alguno que está respetando propio y cortartar un mensaje così. y puede ser que haya alguien que está esperando un mensaje así de pregar que tí cambie la cosas tenemos que orar para que dios cambie las cosas que chi día il modo di lavorare insieme che nos dé la manera de trabajar juntos perché l'unica maniera che c'è perché è es la maniera che hai amen amen, amen. Ora, vogliamo avere adesso un momento per pregare un momento para orar. voglio chiedere all'apostolo Sergio di poter fare una preghiera per tutti quelli che stanno ascoltando adesso chiedo chiedere all'apostolo Sergio di fare una orazione per tutti todos che stanno escuchando ahora ma anche per quelli che lo vedranno perché comunque è registrato pero también por los que lo van a ver, porque es grabado. Que pueda tocar los corazones de las personas que necesitan. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder eh, meternos en la palabra tuya. Señor, te agradecemos por meternos en la tu palabra. Poder estudiar tu palabra. Por darnos la posibilidad de estudiar la tuya palabra. Y poner tus pensamientos, en pensamientos. Y tus pensamientos en nuestros pensamientos. Por eso en este momento yo te pido por todos los que estamos disfrutando de este tiempo. En este momento te pido por todos los que estamos escuchando en este momento. Por la palabra que tú pones en nuestro corazón. Por la palabra que metes en nuestro corazón. Ayúdanos a formar equipos. Ayúdanos a formar squadre. Ayúdanos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ayúdanos a respetar a los demás como superiores a nosotros. A formar equipos. A formar escuadras. apoyarnos unos en otros. A apoyarnos si otro. A servirnos unos a otros. A servirnos si unos a otros. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti. Ayúdanos a humillarnos a humillar si delante, delante de ti. Para luchar por tus proyectos y tus metas. Y luchar por tus proyectos y tus metas. Poniendo las nuestras a un lado. Metiendo las nuestras a un lado. Bendigo a todos los pastores y líderes que están escuchando esta palabra. Bendigo a todos los pastores y líderes que están escuchando la tua palabra. Para que estos conceptos se ar ar ar arraiguen en el corazón. Y que este proyecto y si manga en el cora. Y podamos seguir adelante. Y de victoria en victoria de victoria en victoria y de gloria en gloria y de gloria en gloria bendigo a cada pastor y cada iglesia a ogni pastor y chiesa que están ahora en directo o en diferido que están ahora en directa o están viendo viendo este evento y escuchando estas palabras viendo este evento y escuchando estas palabras los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que les ayudes para seguir adelante. Y te quiero de ayudarle a hacerle andar adelante. Que no se desanimen porque algunos no acepten estas ideas. Que no se scoragguen porque algunas personas no aceptan esta idea. Sino que sigan perseverando en la palabra. Que perseverando en la palabra. Formando equipos formando squadre y trabajando juntos y e trabajando insieme. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vi quiero recordar que como ministerio apostolico profético, os quiero recordar que como ministerio apostolico profético, son da más de 20 años que trabajamos en colaboración con otras chiesas son más de 20 años que trabajamos en colaboración con otras iglesias para ayudarr a sviluppare quelle che son iidone dello spirito para desarrollar lo que son los dones del espíritu para aiutare le chiese a vivere di più la potencia de dio para ayudar las iglesias a vivir más el poder de dios modo que possono imparare anche a pregare per i malati para que puedan aprender a orar por los enfermos y quindi se hay bisogno de ayudauto por eso si necesitas ayuda Qui stiamo, per aiutarti. E stiamo per aiutarti. Non soltanto nella città di Valencia dove ci troviamo. Non solo in Valencia dove stiamo. Ma anche in ogni parte del mondo. Pero también en cada parte del mundo. Sempre Covid permettendo. Si non permette il virus. Oh, e in questo momento è tutto chiuso, però appena sarà possibile. Ora è tutto serrato, però appena sarà possibile. Il nostro desiderio è quello di poter aiutare quando è più chiese possibile. Nuestro deseo es de ayudar más iglesias posibles, que dio ci ha dato per el compartiendo lo que Dios nos dio para el cuerpo. Con, okay. questo voglio salutare tutti. Con esto, quiero saludar a todos, quiero benedirvi. Quiero benediros, eh, vi ricordo que esta es una soltanto de di tantas directas que faremos. Os recuerdo que esta solo es una de las muchos directos que haremos. Voy a saludar al apóstol Oscar Tejeda que nos sigue desde Argentina. También quiero saludar al apóstol Oscar Tejeda que nos sigue de Argentina. Y pastor Oscar Guisado del Perú. El pastor Oscar Guisado del Perú. Y también de tantos hermanos que no verán este video en los próximos días. Y también de los demás hermanos que verán este video en los próximos días. Vi saluto, vi os saludo, os bendigo e ci vediamo alla prossima um, al prossimo evento. Ci vediamo la prossima vez. Dio vi benedica. Dio bendiga.